Me pregunto ¿cómo son los chicos en Corea? ¿Los chicos en Corea? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Uy, lo que más me gusta de mi cuerpo. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a Vlogmas parte 2. Hoy es día 4. Subimos un video de vlogmas, 1, 2, 3 hoy, y estoy en camino a trabajo, hace muchísimo frío ahora, los veré después cuando llegue a trabajo de trabajo y ahorita voy a ir a ver a mi hermana porque vamos a ir a comer tacos. Súper, súper emocionada. Vamos a ir al restaurante que había hecho un vídeo hace mucho de comida mexicana aquí en Corea. Es uno de mis lugares favoritos para comer tacos. Está súper cerquita de mi oficina también. Así que está perfecto. 네. <목소리가> 네, <목소리가> <목소리가> es ¿Qué día es? Hoy, es? hoy es jueves, por fin, ya casi acabamos con esta semana Como vieron me desperté a las 6, fui al gym, me fue muy bien, me divertí mucho hoy Pero de hecho ayer no pude dormir bien, otra vez no sé por qué no estoy pudiendo dormir bien Cada noche me despierto como a las 4 de la mañana una vez 5, 5 y media, después ya me despierto a las 6, ya me puse toda lista para ir a trabajo pero aún tengo mucho tiempo no sé por qué me puse lista tan rápido estoy tomando mi proteína que tomo cada mañana es proteína, plátano crema de cacahuate y nutri creams, que básicamente es como verdura pero en polvo así que tomo esto en las mañanas no sé si ustedes también saben esto de Corea, o no sé si es solo en Corea pero piensan que cada sueño... O no, no, no, verdad. No, de hecho, no estoy segura si es cada sueño. Todo tipo de sueños. Pero hay algunos tipos de sueños que son buenos y malos. Y que te dicen cómo va a ser tu día y que no sé qué, ¿no? Uno de los más famosos es que si alguien te corta el pelo o tú te cortas el pelo, algo así. Es muy malo para tu familia o para ti. Algo malo puede pasar este día. Y ayer soñé... Que alguien me cortó el pelo, pero así, súper raro, aquí, aquí, aquí. Y empecé a llorar y llorar, y así me desperté. Es que no me sentí súper bien en la mañana, pero fui al gym, me fue muy bien. Así que otra vez me siento feliz. Pero como tenemos como 10, 15 minutos de tiempo, quiero usar este tiempo que tengo para poder responderlos todos los comentarios, todos los DMs, todos los tweets y que me escriben Pero como es mucho, vamos a ir uno por uno Vamos a tratar de acabarlos Voy a empezar con Twitter Amelia Leonor dice Saludos desde Lima, Perú, hola Luis Linares, siento que te amo desde la primera vez que te vi Muy chidos tus videos, me encantan, gracias Giselle, a mí me siguen encantando tus vlogs Gracias. Gabriela dijo que quiere ver videos probando cosméticos mexicanos. Ustedes dí, díganme las sugerencias qué tipo de cosméticos mexicanos podría tratar y dónde podría encontrarlos para poder comprarlo y tratarlo aquí en Corea. Alguien en Twitter que se llama Han Sang U Mono me preguntó Hola, ¿crees que tu personalidad es más fuerte en comparación a alguien que se ha criado en Corea? Onda, no eres de pensar mucho sobre lo que digo la gente Si eso sí, ¿crees que les choque conocer a alguien así? De hecho, no creo que esto eh, tiene que ver con donde <coughs> naciste o donde creciste Este tipo de personalidad puede cambiar mucho por tus experiencias personales Donde sea que vivas Así que pues, no sé, no sé qué decirte Flower for Joy me preguntó ¿Te gusta algún Iron? Jeje, te quiero mucho Yo también eh, Iron Me gusta Mamamoo de las chicas La neta no escucho tanto K-pop Sí me gusta ver como videos O videos de baile Como de Mamamoo ¿Quién más me gusta? Pues a veces veo BTS Porque se me hacen muy interesantes Que sean así de populares y famosos allá Afuera de Corea también No, la neta es que no, no conozco idol, idols What's her name? Me preguntó ¿Qué estudiaste? Yo estudié literatura Comparativa Monse que me preguntó, Hola saludos desde Costa Rica Quería saber si estudiar algo de salud en alguna universidad de Corea del Sur es algo difícil He escuchado que ya el solo hecho de ser estudiante es difícil allá No podría decirte porque yo nunca eh, estudié algo de salud Pero yo pienso que si le pones el esfuerzo y todo a lo que quieres estudiar Sí se puede, ¿no? No creo que ser estudiante es tan difícil aquí en Corea Especialmente universidad Creo que es más difícil ser estudiante de la prepa Aquí en Corea sí es muy difícil Porque hay exactamente un examen que todos están estudiando Que todos compiten Y eso sí es difícil Pero la universidad pues, Tú haces lo que tú quieres hacer Tú estudias lo que tú quieres Y si le pones el esfuerzo Yo creo que, pues, ¿por qué no? Si tienen Twitter, vayan a seguirme. Vamos por Instagram. Les había dejado un story así. Este y este. Para que me puedan mandar en preguntas y comentarios. Así que vamos a ver. Me preguntó, ¿cómo son los chicos en Corea? Los chicos en Corea son... No sé, los chicos en Corea. ¿Cómo son los chicos de allá en México? Extrañas los tacos al pastor? Un chingo. Me encantan. Los tacos al pastor son mis favoritos. Ya quiero comer uno Pero también lo que extraño de México son Takis morados Doritos negros uf, Y chips jalapeño ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años aquí en Corea En México tengo 24 ¿Alguna vez has tenido novio mexicano? No, ninguna vez Solo he tenido novios coreanos ¿Cuántos idiomas hablas? Saludos desde Argentina Hola Hablo tres Hablo español, inglés, coreano Aprendí francés y chino, pero no, no pude. ¿Tu ¿Canción favorita? Por ahorita mi canción favorita. No puedo decirles una canción favorita, pero amo a Becky G. De Becky G mi canción favorita sería Mala Santa. También me gustan canciones coreanas. Me gusta más hip hop. ¿Quién de tus papás es mexicano? Ninguno. Me llamo Mexicoreana y me puse el nombre Mexicoreana. Porque yo me identifico así No es que soy realmente mexicana, mexicana de sangre Pero siempre pensé que era mexicana Así que soy mexicoliana Estoy tratando de ir rápido Porque deberías hacer 50 cosas sobre mí Saludos y me encanta tu canal Muchísimo, muchísimos de ustedes me pidieron un video de 50 cosas sobre mí Así que lo haré muy pronto Les juro, lo haré ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio ¿Por qué regresaste a Corea? Regresé a Corea para estudiar en la universidad aquí en Yonsei. ¿Regresarás a México? Pues no sé. Depende de las oportunidades que tenga, tal vez. ¿Cuáles son tus otros canales? No puse el link de los canales porque después de haber hecho ese video, desde la oficina me dijeron que vamos a dejar de hacer videos para esos canales. Y ahorita estamos haciendo nuevos videos ya para empezar a subir en ese canal. No habíamos hecho videos como en un mes Pero ya Les pondré el nombre aquí en coreano El canal coreano aquí Y también les pondré el canal eh, en inglés aquí Como está en inglés y en coreano Si quieren apoyar, apóyenme Pero si no, no importa ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Uy, lo que más me gusta de mi cuerpo Esta parte Creo que es... Me gusta mi cintura Porque como que... Yo casi me tengo que ir, así que van a hacer las últimas cinco preguntas y ya me voy. Pero porque tengo muchísimas preguntas en YouTube, pero no tengo tiempo para contestar todas las preguntas, eh, mis deditos me duelen. ¿Qué puedo hacer para estar igual de hermosa que tú? Te amo. Nada. Estás bellísima. ¿Cómo lo hiciste para aumentar tu masa muscular? Pues mucho ejercicio y tienes que comer bien. Eh, como proteína, pero también tienes que comer carbohidratos para que tus músculos puedan absorber todo eso y crezca. Ahora right, ya casi vamos a acabar Instagram para que mañana podamos hacer YouTube. Perdónenme si no pude responder sus preguntas o su comentario, pero es que estoy tratando. Me pregunta, ¿in what language does the whole of your family communicate in? Familia, hablamos en coreano. Yo y mi hermana hablamos en inglés, en español y en coreano, todo mixto. Ella también pregunta, ¿did your parents only speak Spanish to you growing up? No, de hecho, como yo hablé en español y en inglés en la escuela, así que en casa tenía que hablar en coreano con mis padres. ¿Cuánto mides? 163 centímetros. ¿Tú aprendiste a escribir, hablar y entender el idioma coreano? Mis padres me enseñaron muchísimo cuando era pequeña. Trataba de leer mucho y trataba de ver muchos programas, mucho drama, K-drama en México. Tenía una escuela coreana en México que iba a ir. ¿Algunos tips para aprender coreano? Híjole, eh, creo que para aprender un lenguaje tienes que practicar mucho con alguien que sea coreano, que sea de ese país. Así que sigue practicando, sigue hablando y creo que mucho del lenguaje... Es tener confianza y que se te vea. ¿Cuál es el orden de los idiomas que sabes de mayor a menor? El primero creo que sería inglés, español y después coreano. Última pregunta de hoy. Me pregunta, ¿se acostumbra a dar regalos en Navidad en Corea? Claro que sí, pero Navidad en Corea es más como para novios y novias. Y así acabamos con el Q&A hoy porque ya me tengo que ir. dije ayer. Ay, ¿por qué no se enfoca? ¿Ya? Como les había dicho ayer, ¡órale! Eh... Quería hacer tipo Q&A, responder preguntas y comentarios que estaban por YouTube también hoy. Me desperté tarde y no tuve tiempo. Casi no me maquillo un poquito, pero me tuve que apurar muchísimo. Es que no lo pude hacer que, en serio, para el otro video solo haré un video entero Hoy vamos a ir al estudio Que hoy tenemos que hacer un video Y también miren lo que compré ayer Tenía uno amarillo Pero ya estaba muy, muy sucio Así que compré este Está cute, ¿no? Estamos a negativo 16, 10 grados ya acabé con trabajo y voy a empezar a editar este video para que lo pueda subir mañana así que los veré muy muy pronto en mi siguiente video y gracias por ver este video si les gustaron denle un like y si no lo has hecho suscríbete a mi canal y los veré muy pronto adiós